going live hey guys we're going live here behind the scenes recording uh, okay just for everybody on Instagram watching we're going live right now we're having an interview here, Entrepreneurial Vibrations with Monica verinqua from TOPS events and this interview is dear to my heart and I'm going to do it in Spanish and it's dear to my heart because she is my cousin and Is the very first interview that I do in Spanish, and actually, my heart is pumping. It's <laughs> <I'm> so nervous. <laughs> okay, so I am switching, um, doing this in Spanish for all the Latinas Poderosas out there. I'm so nervous. Estoy <laughs> nerviosísima. Okay, I can't believe it. I love that we're doing this. Gracias por venir estoy nerviosísima <risa> confesiones de una latina que habla más o menos español cuando se trata de trabajo Tengo que darte las gracias por haberme invitado y aceptarme aquí en tu casa eh, después de tantos años de haberla abierto en Top Events eh, Estoy aquí con Mónica Berincua y eh, para mí es un orgullo, es un placer estar aquí entrevistándote eh, por supuesto te admiro y te amo y te adoro ¡Ay qué emoción! Y estamos por supuesto porque queremos saber más de Mónica y queremos saber de su trayectoria es una mujer súper poderosa y queremos empezar sabiendo de dónde salió la idea de abrir Top Events. Bueno, gracias por venir. También estoy súper nerviosa. Este, bueno, ¿de dónde empezó toda esta idea? Me gradué de publicidad en Venezuela y yo dije, ¿qué puedo hacer de trabajar en mi casa y poder estar con mi hija? Fui mamá a los 23 años y yo dije, quiero estar en mi casa, poder montar un negocio que no me quite tiempo de estar con mi hija. Y bueno, ya se arranqué, empecé con los colegios, empecé con las piñatas, empecé, ¿sabes? Poco a poco. Y cuando me di cuenta, tenía una compañía montada. Desde fiestas infantiles, empecé con corporativos, matrimonio. Y cuando vine a ver, estaba en el top de top de Caracas. Pero todo esto <ríe> fue en Venezuela. Todo esto fue en Venezuela. Todavía no estaba aquí, aquí en Miami. Estaba, no estaba, okay. Después de cinco años de tener la compañía, decidí venirme. Ok. Okay, entonces te mudas para acá y ¿qué pasó? Bueno, a empezar de cero otra vez no es fácil venir a los Estados Unidos no es ir a Disney no es estar metido en un mol todo el tiempo uh -huh. este hay que empezar de cero a este tuve que empezar otra vez a armar mi rompecabezas eh, armar mi estructura de trabajo eh, arrancar de cero llegamos aquí somos un número más claro claro un número entonces hay que empezar a armar o sea otra vez Arrancar, arrancar no, la infraestructura, no tener nada, no tener ni un mobiliario, no tener ni una oficina, solo un celular. Me acuerdo una anécdota muy cómica que cuando llegué, yo decía, es muy difícil, es, o sea, llegar aquí no es fácil. Empecé con unas tarjeticas hechas en mi casa verdes fosforescentes. <risa> <La risa> sí, de moda. Sí, yo dije, algo que me llame la atención. Tengo Ajá. que, tengo que poder, o sea, yo dije, claro. tengo que arrancar aquí en los Estados Unidos. Claro. Y así empecé, poquito a poquito. Yo creo que el, lo mejor de llegar aquí es gatear, caminar y después correr. Y pupo, hoy en pupo. día, así mismo, corro. <risa> uh -huh. No, ya ya han sido cuántos? 23. Ya tengo años. aquí 17 años. 17 años, pero con la compañía desde ya que yo voy a cumplir este año 24 años. Okay, 24 años. ¿Por qué no me hablas un poquito de las lecciones que has aprendido en todos estos años? Wow, sí, hay muchas lecciones que aprender, sí. No es fácil este llegar aquí, sobre todo el punto de llegar a los Estados Unidos es otro idioma, es comenzar otra vez, como dije anteriormente, este de, de cero. cero uh -huh. este, ver por qué lado te vas a ir de los eventos. este Y arranqué obviamente, como tenía dos niñas pequeñas, uh -huh. este, se me fue muy fácil irme por el camino de las fiestas de niños, de la parte infantiles. Claro. Y ahí fue creciendo, conociendo papás, conociendo mamás, metiéndome en el mundo corporativo, este, bautizos, baby showers... Eh, y así fui creciendo poco a poco en la parte, obviamente me encanta mucho la parte de matrimonios, uh -huh. que hoy en día hago, me gusta hacer más bodas, obviamente, claro. que infantiles, pero Eso. hago todo, realmente eh, creo que ya mi experiencia de tantos años, mmm, cualquier evento que me, que me pongan a hacer, lo hago con mucho amor, ya sea corporativo, matrimonio, claro, infantiles, claro. todo. Tienes la experiencia a través de todos los tipos de diferentes sí, eventos, sí. sin embargo tienes alguno que prefieres que son... Bueno, la parte de corporativo y matrimonio me encanta, con la, la boda matrimonio. me fascina la adrenalina de, de, de estar tanto tiempo con una novia, de, de conocerla, de planificar, de saber cuáles son los, los gustos que quiere es, un, es muy íntimo, es muy, sí, y, muy y personal es, y es una responsabilidad muy grande que me dan porque claro. es un momento muy importante claro, claro. para una pareja. El día de su vida es un día único, o claro, sea, eso claro. nunca se olvida. Claro. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te llena de tu trabajo? Todo, todo, todo. todo. <risa> me encanta mi trabajo. yo lo amo, yo lo amo, <risa> yo de verdad la adrenalina que se siente en todo, en compartir con los clientes en la hora de, de la organización, mucha logística para llegar al día del evento este... pero sí en realidad me encanta todo, me fascina ah. sí. bueno es que tú eres excelente ¿eh? <risa> so. ahora, vamos a estar claros hay altas y hay bajas, sí. verdad, no todo es perfecto uh -huh. porque no nos hablas un poquito de esas altas y esas bajas okay. bueno, altos todos queremos estar uh -huh. <risa> pero obviamente en Miami si sí, hay que, a medida el tiempo uno se va conociendo cuáles son los bajones, las temporadas, los seasons de Miami uh -huh. eh, verano es una, una época muy floja este... Mmm, donde el clima, la, viene la época de huracanes, viene la lluvia salen los niños del colegio por lo general siempre hay un bajón claro. esos son como mis bajones uh -huh. después viene una temporada muy linda que es octubre, noviembre, diciembre, es un clima divino este, en diciembre es, un, es un, un mes con una adrenalina que no paramos, claro, es eh, de claro. luna a luna en enero, tú dices, en el, hay un bajón, tú dices, wow, descanso, o sea, quiero salir corriendo porque uh -huh. necesitas un ratico de, de, de salir de mis cuatro paredes porque en diciembre no salgo, mayo no salgo, ahorita estamos en una temporada bonita también, que es la época de primeras comuniones, graduaciones, tiene todo, saber, uh -huh. saber un poquito... Este, Todos lo, los altos y bajos que tiene Miami en realidad, ¿no? Uh -huh. Fíjate qué importante es saber eso, ¿no? De la parte de tu negocio, que me imagino obvio que al principio no lo sabías el entender que tu trabajo es sí o no, sí, que tiene temporadas sí, sí. y el poder comprender de que van a haber momentos durante el año donde vas a estar sumamente ocupada van a haber momentos donde no lo vas a estar sí. y cómo manejas eso desde el punto de vista financiero, cómo lo manejas desde el punto de vista de tus empleados Claro, ¿verdad? siempre les digo, viene verano, viene verano, tienen que guardar todo lo bueno que hemos hecho en este mes, guárdenlo hay movimiento, pero nunca ese movimiento tan grande que, que llevamos en unos meses fuertes como mayo, claro. diciembre. O sea, son meses, temporadas muy muy altas que no para, paramos de lunes a lunes, no tra o sea, no dejamos de trabajar. Claro, claro. Entonces, claro, siempre le digo, guarden, guarden. Por lo menos sí. el grupito que llego mi rompecabezas armado, gracias a Dios, aunque claro. sean temporadas bajas, nunca dejamos de trabajar. Y hablando de nunca dejes de trabajar, Mónica, yo te veo que tú trabajas 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 sí, días al sí, año. así es. ¿Cómo lo haces? Bueno, somos como un médico. Exacto. Sabemos cuando entramos y no cuando salimos. Uh -huh. En realidad sí, son muchas horas. Pero bueno, cuando uno trabaja con amor, con cariño, este las horas no importan. No importan porque uno lo hace con mucha, mucha pasión. Digo que yo soy una apasionada de eventos. <risa> <risa> Esa es la palabra. Sí, sí, lo eres. Soy una apasionada de eventos y siempre, por mi experiencia, le digo siempre a los clientes que sean un invitado más de mi fiesta. Qué bello. Sí, ese yo creo que es mi eslogan favorito de cada cliente que pueda entrar aquí a mi oficina y decirle, ustedes son un invitado más. Qué sensación tan divina, ¿no? De que de verdad te puedas sentir que eres un invitado en tu sí, propia fiesta. Ese, ¿Por ese. qué? Porque la persona que contrataste que te maneje la fiesta se encargue de que te sientas así. Así es. Así. Qué maravilla. Son un invitado más. Qué divino, uh -huh. qué divino. Sí, eso es un cumpleaños. Yo creo que cada evento es importante para quien lo realice. Uh -huh. Y lo más bonito es que se sientan también atendidos como un invitado más. Claro. esa claro. es la seguridad y creo que ha sido un poquito mi éxito de, de llegar a donde estamos hoy en día. Claro que sí. Ahora, Mónica, desde el punto de vista personal, eh, ¿has tenido miedos durante toda esta trayectoria? trayectoria eh, abriendo tu compañía ¿qué tipo de miedos has sentido? no, a mí los miedos no me gustan no, ah, no. No, no, no, no, no, miedos no este wow <risa> miedos no, yo creo que uno aquí tiene que venir a no a inventar uh -huh. yo vine y llegué aquí cuando llegué a los Estados Unidos, no a inventar no a, a, ver qué voy a hacer no, yo vine a hacer lo que a mí me gustaba a Vine a hacer eventos, vine a, a Organizar fiestas, o sea, yo no, yo no, no, no tuve miedo de saber qué voy a hacer. No, yo sabía lo que venía a hacer. Tú estabas clara. Tú yo tenías tus objetivos. Yo, no, tenías... yo vine a hacer lo que yo sabía hacer. Uh -huh. No hay que tener miedo en la vida. Uh -huh. En la vida hay que trazarse un norte y seguir adelante. Siempre hay obstáculos. Siempre. Bravo. Pero hay que seguir adelante. Oh, wow. <risa> sí. Aleluya. <risa> Espero que todo el mundo esté escuchando eso. <risa> Dios mío. <risa> qué belleza. Ok. Bueno, ahora, esta pregunta siempre se lo hago a todos los empresarios. Y es, obviamente, todo el mundo sabe qué es lo que hacen. Ok. En tu caso, tú estás haciendo eventos. Uh -huh. Tú sabes cómo lo haces, ¿verdad? Pero la pregunta clave, ¿por qué lo haces? Wow. Por amor, por amor porque sí. mi trabajo es demasiado bonito, es muy sacrificado, pero sí, es lindo, de verdad que creo que lo hago con, con cariño, con amor, con el corazón, son muchas horas que dejo de estar con mi familia para dedicárselo a un cliente y, y eso vale, y me lo ha agradecido la vida, de verdad que sí. <risa> Gracias. Yo puedo ver eso en su Sí, no es fácil, es un, trabajo, es un trabajo muy lindo, muy bello, que me llena de adrenalina, como ustedes no tienen idea, pero es muy sacrificado. Son muchas horas que inviertes, muchas, uh -huh. que dejas de pasar con tus hijos, con tu familia, por, bueno, como lo dije anteriormente, somos un médico más. Sí. Toda, yo creo que toda profesión que uno... Se dedica a hacer en la vida y lo haga con amor, con cariño. Eh, no hay no hay tiempo, no hay hora que, que uno quiere que termine. Sí. Yo entro y salgo y puedo estar 24, 25 horas a un evento, no importa. Salgo con una adrenalina, wow, divina. Por eso que yo digo, a veces, yo no trabajo. Yo disfruto y amo lo que hago. Wow. Uh -huh. Y se siente. Se siente. Se siente, no, siente una se adrenalina divina, divina, divina. Qué rico. De verdad que sí, la satisfacción... De, de llegar el lunes a tu oficina y ver los mensajes, los emails, los agradecimientos, todo ese esfuerzo, todas esas horas de trabajo, no importa. Bueno. No importan porque son, lo siento de mis clientes, son bien gratificados, se dice. Claro. O sea, sí, sí, sí, sí. Sí. Ahora, ¿qué le pudieras decir a las Mónicas de tu edad cuando tú ibas a abrir esta compañía? ¿Qué, qué consejo le podrías decir tú a ellas? Bueno... Como poder abrir cualquier comienzo, no piense que va a haber obstáculos, no piense en trabas, no piense en negativo, en nada. Vean un norte, piensen en todo lo que ustedes quieren hacer, que el que quiera hacer algo en esta vida lo puede lograr, lo puede lograr. No es fácil, yo creo que así como mi trabajo o muchos otros, todos tienen sus pros, sus contras, pero cuando uno lo hace con pasión, todo es fácil, todo es fácil. Todo se puede. Todo se puede. Exacto. Así es. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista tan La maravillosa, tan bella, bella, de verdad. Me Te me lo agradezco. <risa> no fue difícil. Gracias a todos. Estuvimos nervios al principio, pero ter terminó muy bien. Gracias a todos por acompañarnos en esta entrevista tan bella, de verdad. Gracias por estar ahí. Gracias. <risa> so we are rolling. There you go. Okay. Ok, let's go live. Uh, okay. Try to keep this as close to 30 as you can. If you want me to give you a five minute, when we're five minutes close to 30. Yep. Um, because I'm, I'm afraid my battery on my phone. It right. <laughs> <laughs> All right. Okay. Uh, Bamaha Instagram. Let's see. Hands free. Okay. Life. Bima, we're going live. <laughs> okay, audio is rolling. Can you check us on live? What? Can you check us? We're going live. On your phone. No, no, no. No, no. I'm going live. I'm going to give you my phone. Oh, okay. But if you can check us, um, I'm going to give you my phone. Okay. Oh, shit. I mean, oops. <laughs> <laughs> okay. So here you go. Checking connection. <laughs> <laughs> Alright, let's record it now. No.